¡Suscríbete al Hacemos los leña, el árbol fue caído, pero con nosotros cabronas se tocaron con todo soy y I'm gonna go away. Si me aceptas, te olvidas que cambie por aguantas tu valor Dicen que nos están pidiendo un rey pobre Un rey pobre Y en tus ojos mirando un retrato sin decirle a nadie cuál es mi dolor. Si se caen las torres más altas, por eso un rey pobre por el amor quedó. Saludos a malditos de, de la tiempo Saludos a Isabel y nos despedimos, a ver, tratamos de complacernos a todos pero recuerden que todavía falta Bajón Chicana y el señorón Pancho Barraza que viene también a cerrar con broche de oro se llama ni con mi vida mamá y por qué ni con mi vida el título para que diga este pinche título bien con ella? es porque ni con la vida le pago a mi madre la vida que me dio y ustedes ni con su vida le pagan la vida que les dio a su madre así sea la mejor